Hola, amigos, buenas noches. Los saluda su servidor Carlos Ramírez en esta emisión de Noches de Census. Hoy 28 de septiembre de este año 2022, pues ya casi terminando el, eh, el mes de septiembre, ya los últimos tres meses que nos quedan de este ejercicio. Pues bien, eh, antes de terminar el, el mes es importante tratar uno de los temas que toman relevancia precisamente en este mes de septiembre, aparte de las fiestas patrias y de todo lo que ya vivimos, eh, viene el tema del de testamento, algo que lo vemos muy lejano, uno, no, uno nunca sabe cuánto nos va a tocar y yo creo que es importante que dejemos las cosas bien sentadas, bien claras y en ese sentido pues eh, el mes del testamento como está estipulado pues eh, se designó en el mes de septiembre que ya como les comentaba, estamos terminando y pues no queríamos dejar pasar el mes sin hablar un poquito de este testamento, de lo que son los efectos legales, algunos efectos fiscales por ahí, algunas cuestiones que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando se recibe o cuando se otorga el testamento o cuando se recibe la herencia, por ahí algunas cuestiones que yo creo que nos van a interesar. Y para esos efectos tenemos invitada a la licenciada Jenny Ramírez, que es un gusto tenerla aquí en este su programa noches de census, de que me voy a permitir presentarla y ahorita ya vamos a estar platicando de estos efectos legales y fiscales del testamento, o la herencia como tal, eh, qué pasa cuando cuando nos dejan por ahí herencia con respecto a, a los ingresos acumulables, con respecto a las cuestiones jurídicas que en algún momento se pudieran tener para efectos de la adjudicación o esa transmisión de la propiedad que surge por el testamento. Eh, bienvenida licenciada Yendi, pues ella es licenciada en Derecho, también es licenciada en Contaduría y se ha desempeñado, eh, actualmente trabaja dentro del de sector público y también pues eh, se ha desempeñado dentro de la iniciativa privada. Pues es un gusto tenerte por aquí este, Yendi, eh, siéntete a gusto aquí en tu, en tu programa y pues eh, te dejo los micrófonos para que puedas saludar a las personas que se están conectando, esperemos que te puedan compartir esta transmisión. Y pues que cada día seamos más los que podamos eh, compartir y aprender este tipo de temas. Bienvenida. Hola maestro, muchas gracias. Buenas noches a todo tu auditorio. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito del tema de herencia y los efectos legales y fiscales que, que esto implica. Ok, perfecto. Pues ya para, para ir entrando en materia, para ir eh, analizando esta, esta cuestión. Por aquí ya tenemos saludos de Lucas Díaz. Saludos Lucas. Eh, Primero, bueno, tú como lo quieras abordar, primero tratar la parte legal de la herencia o la parte fiscal, ahorita la vamos a ir comentando también, y pues es el micrófono todo tuyo para que, para que podamos empezar a ver qué, qué, qué pasa ahí con, con la herencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa es la herencia? Yo creo que uno de los primeros puntos... Que, que nuestro auditorio, los que nos puedan estar viendo, um, independientemente de que ya seamos eh, eh, estudiados en la materia, y hay algunos contadores, algunos abogados, pues yo creo que es importante también para el público en general, pues ver qué, qué, qué, qué trata la herencia o de dónde se desprende todo este tema. Claro, es importante primero mencionar que el tema de herencia y, por supuesto, de testamento propiamente dicho que, como ya lo mencionabas, este mes fue instituido para, para tal figura, este, pues por supuesto que tiene una afectación directa en el patrimonio, no, en el patrimonio sobre todo familiar y, y desde luego pues a título personal. Eh, me voy a estar refiriendo un poco a los temas legales, sobre todo en el ámbito del Estado, que estamos, eh, bueno, tu servidora en el Estado de Oaxaca junto contigo entonces va a ser un poco eh, referente, sobre todo, al tema eh, del Estado. Actualmente, eh, desde 2021, contamos ya con un código familiar para el Estado de Oaxaca. No todas las entidades la tienen. La mayoría manejan estos temas a través del Código Civil, que es la disposición en la cual anteriormente también existía eh, en nuestro Estado. Sin embargo, con la derogación que se hizo de este capítulo en el Código Civil, pues se creó el Código Familiar para el Estado de Oaxaca. Eh, de una investigación rápida que estaba realizando, veía que por lo menos nada más ocho entidades aproximadamente son las que cuentan con este tipo de código, ¿no? Sin embargo, pues me pareció este, una iniciativa bastante buena en ese sentido porque, pues, eh, como sabemos, el Código Civil de manera general estaba di di distribuido en libros, ¿no? Y uno de ellos pues, era el tema de sucesiones. Bien, ahora propiamente dicho el tema de sucesiones. Eh, nos habla de transmitir no solamente todos los bienes, sino también derechos y obligaciones. Esta transmisión, porque es muy importante establecer que, como te decía, no solamente se, se transmiten los bienes, ¿no? Que todos pensamos que cuando se habla del tema de herencia pues únicamente vamos a recibir, pues, pues casas o, o terrenos sin, sin que tengan alguna construcción. Sin embargo pues no solamente es, este, somos acreedores de eso, no cuando recibimos una herencia, sino también de otras obligaciones y de algunos derechos. Derivado de la sucesión, se establecen dos figuras importantes, que es el heredero y el legatario. Eh, el heredero es una institución que puede adquirir esos bienes que se le transfieran a, a, transfieran a título universal, tanto y este sí puede adquirir bienes, derechos y obligaciones. En comparación con el legatario, que el legatario propiamente no viene a una disposición que, que establezca una, una definición como tal, sino que únicamente lo habla como una institución a la cual se le pueden otorgar este, cosas o bienes, pero que aparentemente no se le pueden este, transferir o transmitir obligaciones. Sin embargo, sí se le pueden eh, ceder este, ciertas cargas, incluso yo lo pudiera llamar así, aunque la disposición normativa la, la denomina como condiciones. ¿No? Okay, okay. Este, por otro lado, eh, esta sucesión, esta transmisión de los bienes o, o derechos se puede realizar de, de dos maneras. Una es la, la testamentaria o la legítima o como la conocemos de una forma más común como intestamentaria. ¿Qué quiere decir? Que pues, la testamentaria, por supuesto, está referida a cuando se deja propiamente un, un documento ya sea este, protocolizado a, este, con un notario público o de manera privada, ¿no? este, incluso de puño y letra del propio testador, en el cual pues con ciertos formalismos pues, se, puede, se puede realizar sin ningún inconveniente. Estos dos procedimientos, este, también existe eh, previsto en el Código de Procedimientos Civiles que se pueda realizar de una forma extrajudicial, que quiere decir que no necesariamente lo llevemos ante un juez, ante un juzgador, sino que lo pudiéramos realizar también por medio de un notario público, un fedatario público, que, este, que puede, lo cual no quiere decir que nos vamos a, a, este, a brincar o, a, o no desarrollar las etapas de una sucesión, sino que pues eh, simplemente se hace de una forma, este, considero yo, de una forma más ágil. Ok, perfecto. Fíjate que ahorita con lo que acabas de mencionar eh, es importante resaltar. Eh, esta primera, este primer eh, paradigma, pudiéramos llamarlo, este primer, um, esta primera idea que surge de la palabra herencia o de del de testamento, porque pensamos que solamente, o la mayoría de personas, ¿no? Pensamos que solamente se van a transmitir eh, bienes, ¿no? Eh, eh, iniciabas hace rato con la transmisión del patrimonio. Y recordemos también que el patrimonio, pues, está regulado eh, por el derecho civil como tal. Y ese patrimonio, ah, asemejándolo, me voy a atrever a, a decirlo así, y las propias normas de información financiera, ya yéndome un poquito al tema contable, <coughs> recordemos que el patrimonio sí está ah, por ahí especificado, está definido dentro de la por ejemplo, NIF a cinco elementos básicos de los estados financieros en lo que respecta a las entidades no lucrativas y el capital para las lucrativas. Y recordemos que también el patrimonio se compone prácticamente de esta dualidad económica de lo que son los activos y los pasivos o lo que son los bienes, los derechos, como lo menciona por ahí la doctrina, las obligaciones... Y que en esa teoría civil, en algún momento también nos comentaron que el patrimonio como tal es un conjunto, ¿no? Y en ese sentido, cuando se transmite el patrimonio, pues no solamente se están transmitiendo los bienes o los derechos, las posesiones, sino también se transmiten, a alguna de estas dos figuras que ya nos acabas de comentar, pues se transmiten las obligaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si dentro del patrimonio existen obligaciones como tal, pues en algún momento van a tener que ser absorbidas por esos bienes que también se están transmitiendo. Otra característica principal que eh, quiero resaltar en lo que acabas de comentar es precisamente la transmisión de qué. Y aquí es un tema que los abogados eh, no me dejarán mentir y se aborda mucho en la repercusión que tiene ¿De qué se transmite como tal? ¿Qué se transmite como tal? ¿Se transmite la posesión, que es un derecho real? ¿Se, se transmite la propiedad, que es un derecho personal? ¿O qué es lo que se transmite mediante esta, eh, y también me permito llamarlo así, es una declaración unilateral de la voluntad? ¿Estamos de acuerdo? Porque el testador como tal, al expresar su voluntad, es un acto unilateral que si pasa ante la fe del notario público para sus efectos, pero solamente es eh, la expresión de la voluntad del testador una declaración unilateral. y En ese sentido, entonces, eh, nos decían por ahí en las teorías del derecho civil que es mortis causa, ¿no? Que esa causa de la muerte se detona precisamente con la muerte, esa transmisión del patrimonio. Y en ese sentido, la, lo, lo que analizaríamos para después llegar a la parte fiscal, porque es una parte... Eh, una palabrita, yo creo, de las más claves para efectos tanto de ley de IVA como de, de ley de renta, eh, la palabra de la transmisión de la propiedad. ¿Qué, qué pensarías por ahí, este, licenciada? Efectivamente, como acabas de mencionar, es un acto unilateral. Por eso las características principales eh, este, del testamento son precisamente que es personalísimo, unilateral, Revocable, revocable y libre. ¿Por qué? Pues porque personalísimo, porque pues desde luego únicamente atañe al testador, ¿no? El hecho de que estuviera, este, digamos, eh, obligado por una tercera persona, pues obviamente hablaríamos ahí de, de algún vicio, ¿no? Y por lo tanto se pudiera invalidar ese testamento. Este, y en efecto, lo que se transmite, pues dependiendo ¿no? de, de lo que se esté transmitiendo, se van a transmitir derechos reales, derechos personales este y, y según lo que, pues ahora sí lo que dependa, no que existe dentro de la masa hereditaria. Este, y en efecto, pues eh, parte de ello no, no significa que, que no se pueda este, transmitir o que únicamente se tenga que transmitir todos esos derechos precisamente a familiares, ¿no? sino precisamente eh, el hecho de que sea unilateral, pues sin, significa que puedo yo decidir transmitirlo a, a cualquier persona física e inclusive moral. ¿no? No, no está ilimitado el derecho a que únicamente sea respecto de personas físicas. Ok, perfecto. Eh, ya siguiendo en este, en este camino eh, jurídico, digamos, de lo de que lo que es la, eh, la herencia, me pareció bastante interesante, fíjate que yo no tenía, bueno, no me había puesto a, a ver que habían eh, derogado esa parte dentro del Código Civil, y como lo comentabas, eh, el Código Familiar para el Estado de Oaxaca, y, y por ahí algunos estados que tengan su código familiar, pues ya estará normado por esa parte, ¿no? Y los que no la tengan, pues tengo entendido entonces que todavía estará incluido dentro de sus códigos civiles, tanto estatales. Y la pregunta sería, ¿en el Código Civil Federal también eh, no, nos regiría en esa parte del testamento o solamente estamos uh, regidos por la parte estatal en ese sentido?, no, eh, de hecho sabemos que nuestra norma de la cual parten todos los estados pues es de la norma federal, ¿no? Entonces en ese sentido por supuesto que la norma federal contempla todas las etapas de, del procedimiento de la transmisión pues, por herencia este, ya sea testamentaria o intestamentaria, sin embargo esta institución o, o esta separación que hacen algunos estados de, de la materia familiar pues únicamente es para... Para poder eh, delimitar, digamos, ¿no? La, la materia en ese sentido, recordemos que parte del, de la división del derecho en general, pues es eso, ¿no? Que existe derecho civil, derecho familiar y, y otros tantos que en su momento se habían englobado dentro de la, de la norma general que era el, el Código Civil, ¿no? Ok, perfecto. Fíjate que aquí tengo un comentario de, de, de, de, de, precisamente de esta transmisión de tanto de las obligaciones como de los bienes que estábamos comentando. De, de Juan Miguel, tuve un cliente, dice, el cual falleció y traía un crédito fiscal por responsabilidad solidaria, recordemos que la responsabilidad solidaria viene por ahí y tuve algunas reformas dentro del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, donde se, amplia, se ampliaron como tal algunos supuestos de responsabilidad solidaria, y nos dice, y por responsabilidad solidaria de una empresa, y al morir, hereda este crédito a su hijo por ser albacea. Entonces, ya metiéndonos a la parte eh, de las obligaciones como tal, y yo creo que aquí ya se desprende el, el tema de, bueno, la herencia no contempla solamente como tal eh, el patrimonio, eh, no sé si está bien dicho así, el patrimonio civil, el patrimonio personal, sino si esta persona, por ejemplo, te voy a poner un supuesto, si esta persona tenía su casa, tenía su auto, tenía las cuestiones que nosotros de manera común decimos, pues son cuestiones personales, ¿no? Pero tenía un negocio y ese negocio, pues lógico que eh, es parte o era parte de su actividad económica y esa actividad económica, pues le generaba ingresos de los cuales también eh, eran parte, recordemos que la NIFA 2, eh, entidad económica, nos dice que aunque... Ah, y se entiende que aunque el, la entidad económica sea una persona física o una persona moral, se entienden eh, como entidades separadas de la propia persona civil o de la propia persona natural. Y en ese sentido, la herencia como tal no se involucraría entonces las cuestiones, eh, como te decía, me permito llamarlas así, eh, personales. Y las cuestiones del, del negocio, ¿o pudiéramos separar en ese sentido? Considerando que estoy hablando de una persona física, ¿eh? de una persona física que tiene un negocio y aparte tiene sus, uh, su casa, habitación, como tal, todo lo que um, entra en su patrimonio, como lo establece el código civil. Sí, claro, fíjate que en ese sentido este, el comentario del de, de licenciado Juan es bien importante porque menciona eh, una figura bastante trascendente en el tema de sucesiones que es el albacea. Pero antes de meterme a, a las figuras que intervienen dentro de esto, eh, y sí me gustaría comentar lo, lo que señalas, que si bien es cierto, este, se instituye a lo mejor esta persona y tiene ciertas obligaciones por, la, por lo que está percibiendo, por su actividad económica y demás, eso no quiere decir que esté excluido de su patrimonio propiamente, porque finalmente es un todo no en ese sentido. Este, por ello es importante, eh, en el caso de que exista testamento, seguramente de, debe de establecer alguna disposición de quién se va a hacer cargo de tanto de las obligaciones que tenga hasta el momento de su muerte, como lo que continúe después de, ¿no? Es decir, a quién va a quedarse quizás con la empresa o quién lo va a suceder, o inclusive si los estatutos sociales ya establecen quién se va a hacer cargo de esta parte, pues eh, nos facilita un poco el camino, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, cuando no existe una disposición testamentaria y que se inicia ya la sucesión legítima o, o el juicio sucesor intestamentario, pues es importante llevar a cabo las etapas de este, de este juicio. Dentro de una, la segunda etapa es la denominada de inventarios. En esta etapa se va a, a poder, este, incluso por medio de informes a diversas autoridades, si es que como familiares no tenemos conocimiento de todo lo que, lo que es este, el titular de, de este derecho o el, de la persona que, está, que acaba de fallecer, no tenemos conocimiento de hasta dónde trascendían sus bienes, pues entonces podemos pedir ahí ciertos informes ¿no? que nos permitan obtener información y con ello establecer qué formaba parte del patrimonio de esta persona. El patrimonio no implica nada más este, los bienes no tangibles, como es el hecho de... de este, de, de algunas obras o cuestiones como esas, sino, nada más, sino también incluso el propio dinero en efectivo que tuviera, a lo mejor en, en una, este, una caja guardada, inclusive debajo del colchón, ¿verdad? Este, o todos los, los terrenos, los inmuebles, los muebles, es decir, abarca todo lo que pudiera llegar a tener hasta antes de, de su muerte y en ese aspecto pues una vez eh, instituido como tal el inventario en su totalidad pues ya se puede, obviamente, no es, el, no es la etapa oportuna, sin embargo, por lo menos ya se tiene conocimiento de qué es lo que los herederos pueden obtener, ¿no? Porque como ya decíamos, a lo mejor este, sí obtengo bienes, obtengo derechos, por ejemplo, en el tema inclusive de, de sueldos y salarios, ¿no? Aquellos salarios de vengados hasta el momento de la muerte del, del trabajador en este caso, pues pudiéramos eh, señalar que hay probablemente un beneficiario, pero si no lo hay, pues bueno, por eso está, está también la institución de de esta parte no de la asociación legítima en, y justo en esa parte se puede establecer, ¿sabes qué? Este, yo trabajaba para tal institución o, o más bien mi familia trabajaba para tal persona, para tal institución, sin embargo, pues no desconozco cuánto es lo que percibía y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, una vez establecido el inventario y es hasta la última etapa que es la de adjudicación, cuando ya realmente van a poder tomar posesión al 100% de todo lo que se establezca dentro de, dentro de, este, de este inventario, ¿no? en donde inclusive pueden, pueden este, tener este conocimiento hasta esa etapa de que existía alguna deuda, ¿no? algún crédito hipotecario o alguna otra situación y, y que de la cual pues desde luego a lo mejor sí sí existió un testamento parcial, ¿no? Que, que me diga, ¿sabes qué? Tengo tal casa y se la dejo a tal persona, pero no me dijo que esa casa estaba hipotecada. Y entonces es importante ahí establecer este, en qué momento se, se puede uno hacer llegar de la información y por lo tanto los efectos que esto vaya a traer. Y te mencionaba de las figuras que, que es importante el albacea porque, bueno, finalmente el albacea es la figura que va a representar al que sucede los derechos o las obligaciones, ¿no? Por eso es, es importante, inclusive cuando hay algún acreedor, inicia su juicio de forma independiente, lo cual no quiere decir que de esa forma lo pueda cobrar, ¿no? Sino que debe también, a la par, iniciar un juicio intestamentario. ¿Para qué? Para que exista la representación de la sucesión. Y es así por medio de esta persona que se va a poder dar cumplimiento con alguna obligación que tuviera este la persona fallecida. Ok, perfecto. Entonces esta, esta figura de la albacea, digamos, eh, aparece como un, un similar a un administrador, vamos a ponerlo así, de los, de los bienes o de la herencia en lo que se determina eh, a quién se les va a adjudicar, dependiendo eh, como lo comentabas, ¿no? de que si existió testamento, si no existió testamento, si se inició la parte del juicio intestamentario, y, y estas etapas, como nos comentabas del juicio, eh, pues yo creo que um, ahorita en este mes todavía tienen dos días para 28, 29, 30, ¿no? <ríe> para hacer su testamento. Bueno, tenemos todo el año, ¿no? Pero como decía al inicio, de esta plática, pues no sabemos cuándo nos va a tocar. Eh, eh, yo siempre, en, en cuestión de, de, de broma, le digo aquí a, a, a mi esposa, a, a mi hija, le digo, pues, les dejo mi búho y les dejo mis libros, ¿no? Porque uno no sabe eh, cu cuándo, cuándo te va a tocar, y en ese sentido yo creo que eh, este mes como tal, pues, fue instituido para concientizar a la, a la ciudadanía, ¿no? En el hecho de que dijeran, por ahí no eres de problemas, ¿no? Al rato, pues, eh, se, se, se muere la persona y se quedan peleando por las, por las propiedades, y eh, hay, hay, de ahí se deriva la, la siguiente pregunta, licenciada, que por ejemplo, si no existió testamento, si existió test testamento, me imagino que el procedimiento, pues, es un poquito más eh, más ágil, más fácil, voy a ponerlo así. No existirían tantas complicaciones, pienso. Pero si no existió testamento, eh, por ahí eh, en algún momento me tocó ver o me tocó estudiar la parte que dice, no, pues, se llama se llama a juicio a todos los que se crean con derecho a la herencia, ¿no? En ese sentido. Eh, cuando no existe testamento, ¿cuál sería así de manera general como que el procedimiento para efectos de, de iniciar el juicio? ¿A dónde tengo que ir o con quién tengo que acudir? Porque pues dijeran ya, ya sobre el muerto las coronas, ya se, se falleció la persona. ¿Y ahora qué sigue? No? Voy, ¿Y, qué, y qué, qué va a pasar con todo lo que tenía? Eh, por ahí en algún momento también me tocó ver el tema de Albacea y decía, oye, pues... Por ejemplo, si tiene inmuebles, ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el predial en algún momento? ¿Quién le va a dar mantenimiento? Si se tenían empleados en un negocio, ¿Quién va a continuar con el negocio? Mientras se hace todo este traspaso jurídico como tal, o toda esta adjudicación de la que nos hacías mención, pero, eh, ¿Cómo sería este procedimiento cuando no existe, como tal, el testamento? No hicimos uso aquí de, del mes de septiembre. Claro, este, sí, en efecto, aparentemente el que exista testamento, pues eh, sí pudiera ser más rápido, ¿no? Sin embargo, bueno, existen ahí una, unas, este, unos temas que pudieran complicar también la situación. Sin embargo, para la situación que no exista testamento y que se tenga que iniciar eh, el juicio sucesor intestamentario, pues lo puedes denunciar realmente cualquier persona. Te mencionaba hace un rato, incluso si un acreedor tiene conocimiento que pues obviamente se murió la persona obligada al pago, pues él mismo lo puede iniciar, sí, inclusive cuando, cuando se conoce que existen este, menores de edad, pues lo puede iniciar el Ministerio Público y pues por supuesto los familiares, ¿no? los familiares eh, directos sobre todo en nuestro estado, la verdad se me parece, me parece un tanto excesivo el hecho de, de aquellas personas que tienen derecho a heredar, ¿no? porque pues eh, por lógica, pues bueno, atendemos a los familiares más cercanos. Sin embargo, nuestra disposición sí establece que incluso pueden heredar hasta familiares colaterales en sexto grado, que estamos hablando del primo segundo, del bisabuelo, del, del tatarabuelo segundo y temas así. Entonces, la verdad se me hace un tanto excesivo. La disposición federal establece nada más hasta el cuarto grado, que es más fácil de identificar o instituir sin embargo este, en ese sentido pues cualquier persona lo puede denunciar no incluso este, si no existe a, eh, herederos es decir no existen familiares en, en las líneas que establecen pues inclusive hasta la beneficencia pública si tiene conocimiento lo puede realizar es, es, es, un, es, es una mafia iba iba a decir no es cierto <risa> <risa> te lo quita la beneficencia pública no <risa> se, se pone la listo de... ahí y, este, y, y entran también al juicio. Bueno, eh, siguiendo con, con, el, con el caminito este que llevamos ya de, del testamento, de las, de las etapas, de los tipos, de las figuras que intervienen en el, en el testamento, eh, la, la, una de las preguntas yo creo más, um, más importantes y que he visto en muchas ocasiones es, por ejemplo, um, ¿me dejaron un terreno, no? Si hubo testamento... Me dejaron un terreno, inicio, ahora eh, sí el trámite de, de la adjudicación, y eh, hasta qué momento, eh, eh, esta pregunta, como te decía, es bastante, me la ha he hecho bastante, ¿hasta qué momento se considera esa línea tan delgada del traspaso? Fíjate, del traspaso de, eh, o de la adjudicación, de la transmisión como tal de la propiedad. Vamos a, a, a partir del ejemplo de un derecho de un derecho personal, eh, como es la, la propiedad, ejemplo, un terreno, y me decía, se detona la, el, el traspaso al momento de la muerte, de acuerdo a la teoría civil, pero la adjudicación en materia de a cuándo va a quedar a mi nombre o esa escritura, cuándo va a quedar a mi nombre, hasta qué momento pudiéramos decir que este heredero o los herederos ya pueden mmm, ser disponer como tal, que es lo que nos da el derecho de la propiedad, disponer, dijeran, disfrutar, disponer del bien uh, heredado en este sentido, por ejemplo, un, un terreno, como veíamos. ¿Por qué? Porque resulta que, que se murió el papá, se murió el abuelito, eh, nos dejó un terreno y al rato yo lo quiero vender. Lo primero que quiero es hacer venderlo, y ¿cómo le hago, no? ¿Por qué? Porque todavía no tengo ni escritura ni a mi nombre ni um, el testamento como tal existe, pero a, a tu opinión, a tu consideración, ¿ya existiría la transmisión de la propiedad o hasta qué momento pudiera yo volver a enajenar ese, ese terreno del que estamos haciendo el ejemplo? Justamente dentro de las etapas del juicio se establece en, en la última etapa la de adjudicación. Sin embargo, existe, este algunas excusas, digamos, ¿no? este, en el momento que se pudiera hacer alguna enajenación, que es una vez que ya formamos inventario y este es aprobado, también se puede autorizar por medio de, de disposición judicial que se realice la enajenación de, de algunos bienes pero siempre y cuando este, existan deudas mortuarias, por ejemplo, que, que la persona que falleció, pues a lo mejor estuvo en un estado de salud delicado y porque, pues eso generó un gasto considerable y que todavía se debe, ¿no? Entonces, en ese momento sí se pudiera hacer la enajenación de ciertos bienes o, y no precisamente hasta el momento de la adjudicación, que sería la transmisión propiamente o la totalidad de la transmisión, vamos, ¿no? Porque sí se lo sí lo pueden disponer porque incluso la ley establece no que al momento del fallecimiento eh, aparentemente te conviertes en heredero uh -huh. de forma inmediata, ¿no? Pero qué bonito sería, ¿no? Que ya nada más está ahí, no tengo que hacer más, y bueno, ya únicamente adquiero, adquiero esos derechos. Sin embargo, este... Si existe esas, esas obligaciones inmediatas que hay que dar cumplimiento, pues sí la ley sí te permite, siempre y cuando obviamente este, compruebes ¿no? que existe la necesidad de venderlo con anticipación. Sin embargo, la etapa oportuna o la idónea es hasta la cuarta etapa, que es la, precisamente la de partición y adjudicación, que es cuando ya... Este, Ahora sí pides que se mande con el notario para que se haga el instrumento respectivo y ahora sí te acredites como total este dueño, vamos, ¿no? de aquellos bienes que se hayan que sean susceptibles de herencia. Sin embargo, no no es del todo fácil, ¿no? Porque bueno, los juicios sucesorios la realidad es que llevan muchísimos años sobre todo cuando existe algún conflicto ahí entre los familiares o entre las personas que, que son, que se crean con este derecho a la herencia. Cuando no existe ningún conflicto, pues inclusive la misma disposición nos permite que nos podamos separar del juicio, ¿no? Se eh, establece que, que a lo mejor ya una vez cumplida la segunda sección, que es la de inventarios y ya aprobada y todo lo demás podamos pedir que se remitan las actuaciones a algún notario de nuestra confianza y pues en ese momento ya podríamos sí disponer de esos bienes en su totalidad, pero cuando no existe esa situación que es lo más seguro, pues entonces tenemos que esperar a la conclusión del, del juicio, ¿no? Que es propiamente en la partición y adjudicación. Ok, perfecto. Y um, dentro del, del, del tema digamos legal, eh, ¿existiría algún otro um algún otro paso que nos esté pasando, algún otro requisito, alguna otra consideración con respecto a lo que maneja eh, la legislación civil como tal con respecto a la herencia para poder eh, ahorita aterrizarlo, irnos metiendo a la parte fiscal, ya saben que esa parte fiscal me, me apasiona, es la que más me gusta, eh, en la parte del derecho civil no ando tan tan este tan actualizado, pero pues eh, se, hace, se hace lo posible, ¿no? Eh, no sé si tengas algún otro comentario en esta parte legal, y si no, para ir aterrizándolo a la parte fiscal. No, me parece que en la generalidad, en el tema este, civil familiar, pues ya está ahí prevista con lo que hemos comentado, y podríamos dar paso al tema eh, fiscal propiamente, y si me permites este, iniciar con esta parte. Eh, Sabemos que la disposición de contribuir al gasto público pues viene de forma constitucional, ¿no? En el que ya todos conocemos en el 31 fracción cuarta en relación con el primero del Código Fiscal de la Federación. Pero propiamente eh, del tema del, del patrimonio en la, y el hecho de que sea exento, y ahorita vamos a ver cuáles este, disposiciones no lo establecen, eh, implica que en la Ley de Ingresos de la Federación aún no está previsto ¿no? El monto de la recaudación de ese impuesto, uh -huh. ¿no? Y, eh, la OCDE o la OCDE en su momento eh, recomendó, ya ves, que este, este organismo este, que agrupa a diversas entidades, a diversos países, pues tiene como fin promover ¿no? una política de recaudación, ¿no? que supuestamente que vaya en beneficio de los contribuyentes, sin embargo, pues esto eh, no es del todo cierto, ¿no? Entonces, la Ley de Ingresos de la, de la Federación, en su artículo primero, todavía no contempla un monto y por lo tanto de ahí deriva el hecho de que no esté previsto este, que, o que continúe como exento dentro del resto de las disposiciones. Cuando se hizo esta iniciativa para adherirlo dentro de esta ley, pues se procuraba que aquellos, este, ya sea herencias, o legados o incluso las donaciones, que ahí los podemos confundir incluso un poco, eh, uh -huh. que fueran mayores a 10 mil pesos, pues ya tu, estuvieran grabadas, ¿no? Sin embargo, pues afortunadamente hasta el momento, México es uno de los pocos que tiene todavía la extensión de, de este tipo de, de actividades, ¿no? Ok. Eh, antes, antes de continuar, por aquí tenemos una pregunta, licenciada, dice Lucas Díaz. Uh, si en un testamento se nombró albacea debido a que el heredero era menor de edad, y ahora que ya es mayor de edad, el heredero... ¿Se debe modificar el testamento para quitar al la albacea o se puede quedar así? Bueno, como ya mencionábamos, el, el, la figura del la albacea eh, tiene representación respecto de la sucesión. Eh, si se nombró o, se, o si el testador pidió que el albacea también se hiciera cargo de las obligaciones respecto del menor de edad, pues sí ahí tendría que, que verificarse primero si existió la disposición tal cual, en el sentido de que hasta qué edad o hasta qué momento se tendría que hacer cargo de esa situación, y de no hacerlo así, pues sí sería este, prudente considerarlo que hasta su mayoría de edad, o inclusive para aquellos este, hijos que continúan estudiando, pues hasta la edad de 21 años establece nuestro código. Sin embargo, eh, es de suponerse que si existe menor de edad, tiene por lo tanto un tutor, ¿no? y este tutor es el que se va a hacer cargo de aquellas obligaciones que tengan respecto del menor de edad, o en su caso, pues si no existiera un tutor, eh, es decir, a, a lo mejor el, el padre que le sobrevive, o los abuelos, o alguna otra persona que se le haya designado como tutor, pues puede intervenir incluso el Ministerio Público, ¿no? porque es la, la figura que finalmente protege vamos a la sociedad de forma general. Entonces, eh, no necesariamente recae esa obligación en, en el albacea, ¿no? Sino, este, habría que ver, en este caso me parece que menciona que hay testamento, entonces habría que ver si le dejó esa carga, ¿no? Al albacea y es muy probable que le haya dejado esa carga al albacea porque en el caso del testamento, pues seguramente tiene también un beneficio respecto de la herencia. Ok, y adicionando aquí lo que nos comenta Lucas Díaz, eh, como dice, eh, se debe modificar el testamento, ahí, ahí sí soy de la opinión de que el testamento al haberse otorgado como una declaración unilateral y que el testador pues prácticamente ya falleció, pues no puede haber una modificación a la voluntad inicial del testador en este sentido y el albacea, a, a, a, digamos, ocupando lo que nos comentó un poquito aquí Lucas, eh, entiendo, no sé, eh, me dirá si me equivoco, es una figura temporal, es una figura temporal, que eh, en algún momento el albacea va a terminar su encargo como tal, porque es un encargo para efectos de dar paso a los herederos, ¿no es así? Exactamente, sí, por eso eh, te comentaba que habría que ver si en el supuesto que maneja Lucas, pues establece que existe un testamento, habría que ver hasta dónde o hasta qué momento le instituyó la obligación de, ¿no? Respecto uh -huh. del menor... Entonces, este, y en efecto, una vez que él haga la, la entrega como tal material de, de todos los bienes de la herencia, pues hasta ahí culmina con su encargo, ¿no? Este, uh -huh. Por eso es importante establecer como esa parte. Es muy probable que, que haya una confusión, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque te decía, si en un albacea interviene en un testamento, es porque seguramente también es heredero. Entonces, uh -huh. habría que ver con legatario, inclusive, ¿no? Porque respecto de pensiones, alimentos y otras, otras situaciones en específicas, pues le pudo haber legado un, un bien determinado con la finalidad o con la condición de que se hiciera cargo del menor de edad, ¿no? Probablemente pudo haber pasado eso. Claro. Pues seguimos eh, ahorita, por ahí una pregunta de César Caballero. Por ahorita vamos a llegar precisamente a contestar esa, esa parte, César, de, de, de la declaración de los ingresos de la herencia, por ahí unas, hay un cierto monto que vamos a, a observar. Eh, seguimos con esta parte fiscal, nos decías, eh, recordando que también por ahí hubo una iniciativa, ¿no? De la que nos comentamos, iniciativa de reforma, si no mal recuerdo, por ahí del 2018, me parece, vino esta iniciativa, donde precisamente eh, fue muy sonado, ¿no? De que ahora viene un impuesto a las, a las herencias, ¿no? Y, y, y muchos empezaron a, a quejar o empezaron a a mencionar esta parte de que, oye, si la herencia en algún momento ya pagó impuestos, o sea, para comprar yo mi vehículo, pues tuve que tener una actividad económica y de esa actividad económica ya generé impuestos y prácticamente se materializó en un vehículo. Ejemplo, para comprar mi casa o para pagar mi casa yo necesité tener salarios, por ejemplo, alguna actividad empresarial, algún servicio profesional que ya pagó impuestos y se materializó, en, en esas cuestiones, ¿no? Y fue donde vino bastante crítica con respecto a ese gravamen que se quería imponer, eh, bueno, a, esa, a ese porcentaje, porque voy a ocupar un poquito de lo que nos acabas de comentar para adicionar que, en realidad, para que algo esté exento, y es lo que siempre sostengo a reserva de que mis colegas fiscalistas, contadores opinen lo contrario, o opinen alguna otra cosa distinta, eh, soy de la idea de que. Para que algo esté exento, primero tuvo que estar grabado. O sea, lo tiene que tocar como tal, en palabras eh, comunes, lo tiene que tocar como tal ese llamado por la doctrina, ese hecho imponible, y tiene que estar como tal en ese supuesto jurídico, de hecho, como lo mencionaste, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, para que por ahí la disposición que vamos a, a llegar ahorita, pues ya nos diga, ¿sabes qué? No se pagará impuesto por estos ingresos, como lo menciona eh, el, la primera parte de este artículo. No se pagará el impuesto de la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y por ahí es donde encontramos ahorita más adelante lo que es la herencia o el legado que nos menciona a los dos. Entonces, continuamos con esta parte fiscal, licenciada. Sí, en efecto, y, y tiene este, bastante lógica, ¿no? Eh, una vez que se hereda, pues ya... No tendría razón de ser volver a pagar por algo que ya, ya pagamos en el momento de la adquisición, sobre todo, ¿no? este Y bueno, ahora también tiene relación este tema con el artículo 119 de la Ley del, del Impuesto sobre la Renta, que habla precisamente de los ingresos por enajenación. Como te mencionaba hace un rato, existe este, una vez concluida la segunda etapa dentro de un intestamentario, pues se puede... Eh, verificar una enajenación, no se puede presentar una enajenación entonces en ese sentido pues habría que, que ver si somos o no este sujetos de impuestos no porque bueno uh -huh. hasta el momento específico de recibir la herencia o el legado pues en ese momento si sí estamos exentos no de acuerdo al 93 fracción 22 sin embargo este una vez enajenado ya nos estaríamos hablando de un ingreso propiamente, ¿no? Entonces eh, ahí obviamente existen otras otras condiciones, otras o se presentan otras situaciones, ¿no? Sin embargo, este también el propio eh, la propia ley sí nos establece una excepción para ese caso, ¿no? Que es el tema de la casa habitación, la enajenación no se va a considerar. Este, como ingresos siempre y cuando acreditemos que estamos este, como casa habitación, ¿no? que yo quien soy heredero a lo mejor porque era mi padre, pues bueno estoy vivo ahí desde desde siempre, ¿no? y que por lo tanto tengo mi identificación que acredita que en efecto estoy viviendo ahí o que yo he este, erogado por los servicios de, de, este, de este inmueble y demás, entonces ahí sí se continuaría con la extensión respecto del pago o no considerarlo este, para grabar en el ingreso. Sin embargo, cuando no es así, pues ya debemos atribuir ¿no? que, que el excedente respecto del monto que se establece en el, en el 150, si no mal recuerdo, eh, pues sí, ya, ya graba. ¿no? Perfecto. Eh, fíjate que um, entrando ya en el, en el capítulo de enajenación, como lo mencionabas, y adicionando a esta definición de enajenación, si nos vamos al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, donde en los primeros párrafos nos dice que la enajenación es toda transmisión de la propiedad aunque el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado, y nos da otras eh, otros supuestos de enajenación, entendiendo la enajenación como un concepto amplio, nos regresamos a la ley impuesto de impuestos sobre la renta, el capítulo de enajenación, y de ahí nos regresamos al artículo 93, como lo mencionaba, fracción 22, que creo que es el punto medular para efectos de impuesto sobre la renta con respecto a las herencias y legados. Y como les comentaba hace rato, si nosotros nos vamos al, al, al primer párrafo del artículo 93, nos dice: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y de entrada, la naturaleza entonces de la herencia o delegado, ¿Qué cosa es? Es un ingreso. La ley del impuesto sobre la renta le está dando el tratamiento de ingreso. Y recordemos que también, si nos vamos a, la, a, a las definiciones de ingresos, me dice que las personas físicas acumularán eh, los ingresos en efectivo, bienes, servicios, etcétera, ¿No? Para efectos de la acumulación, para efectos de personas morales, por ahí está el artículo dieciséis, momento de acumulación 17 eh, y nos encuadra como tal en la definición de ingresos y que tenemos que acumular esos ingresos. Pero de ahí viene el 93 y nos dice: A ver, si sí son, pero estos te los voy a dejar fuera, ¿no? No vas a pagar impuesto por fracción 22, los que se reciban por herencia o por legado. Punto. Le puso límite hasta ahorita y dijeran gracias a Dios todavía no <ríe> todavía no Ve, venía por ahí en la iniciativa ¿no? En, en la propuesta de reforma con respecto a, a la herencia obligado al venían algunos límites pero ahorita todavía nuestras disposiciones siguen en el mismo sentido y hace rato mencionabas la donación se puede confundir en algún momento con la herencia y yo he escuchado yo creo que es eh, alguna cuestión ya de de tecnicismos que dicen este, o así que me, me heredó en vida, ¿no? La, la herencia, uh, la herencia como tal, como dijimos hace rato, solamente surte efectos, mortis, causa, a causa de la muerte. Si te transmitió la propiedad de algo en vida como tal, pues no es herencia, ¿no? Estamos de acuerdo que estaríamos en presencia de una donación. Y hay cuidado, porque la donación sí tiene más requisitos en el en la fracción 23 del artículo. 93, que son las extensiones, ¿no? Tenemos por ahí ciertos requisitos de parentesco, tenemos ciertos requisitos de monto también. ¿Ok? Así es. Perfecto. Y de ahí nos vamos a um, eso con respecto a impuestos a la renta, uh, um, haciendo un análisis sistemático con respecto a código fiscal, con respecto al capítulo de enajenación. Y nos vamos a IVA, porque en IVA viene otro tema. Viene otro tema en IVA, bastante interesante. Ah, perdón, antes, antes, antes, eh, vamos aquí, en la pregunta de César precisamente se contestaría con el artículo 150 que nos mencionabas hace rato. ¿Qué nos dice? el artículo 150. Ay, donde se me perdió el 150. Nos menciona a párrafo tercero, en la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago de este impuesto y por los que se haya um, pagado el impuesto definitivo superiores a quinientos mil pesos, deberán declarar la totalidad de los ingresos incluidos por los que no se esté obligado al pago del impuesto. Entonces, nos comentaba César, ahora, ¿cómo declarar ese ingreso para aquellas personas que no se encuentran inscritas en el RFC? Forzosamente se tienen que registrar. Tendríamos que evaluar, César, el límite, ¿no? El límite de los 500 mil pesos entre los demás ingresos. Si, si, mmm, si no está inscrito en el RFC, entiendo que no tiene actividad económica y no genera otros ingresos. Entonces, a no ser que el monto de la herencia supere los 500 mil pesos, entonces sí te estarías obligado a registrar para efectos de informar, ojo de informar, porque es una obligación del artículo 150, por ahí eh, en algunos eh, foros, por ahí en redes sociales, en internet, dicen, oye, y si no informas, pues prácticamente perderías como tal esa exención. Como tal, no lo menciona como consecuencia el artículo 150, pero yo creo que es importante cumplir con este requisito, siempre y cuando pues evaluemos los montos, ¿no? Ahí estaría la respuesta a César Caballero. Y por último, nos vamos al tema de IVA, como les decía, por ahí en IVA, fíjate, ah, abogada, que, pues, el artículo primero de la ley del IVA, recuerda que nos, nos dice, ¿no? Están obligados al pago del impuesto, personas pues que y si morales que enajenen bienes. Oye, pero, ¿entonces la herencia si ¿sí es una enajenación? ¿Estarías de acuerdo que es una enajenación o, o cómo pudiéramos? Porque si es enajenación ya nos meteríamos al artículo primero de la ley de Lima. ¿O qué opinas sí. por ahí? De hecho, este, me parece que no hay enajenación propiamente al, al adquirir una herencia, no sino como uh -huh. bien menciona la ley de ISR, pues sí es, es un ingreso, no porque sí aumenta precisamente el patrimonio de la persona que lo va a recibir. Pero hasta ese momento considero que no hay enajenación, sin embargo, la ley este, del IVA sí establece en su artículo 8, me parece, en el último párrafo, que no se van a considerar enajenación la transmisión de la propiedad cuando sea por causa de muerte. ¿no? Sin embargo, este, pues hasta ese momento únicamente lo, lo hace o lo señala con la finalidad de que no se esté grabando esta, esta actividad, ¿no? porque uh -huh. no puedo yo dejarte o exentarte del tema de ISR y si sí grabar en IVA cuando no existe propiamente hasta ese momento una enajenación. Sin embargo, este, pues sí se, sí se puede llegar a, a dar, ¿no? Que lo que heredo, pues por supuesto que lo que generalmente hacen, pues es enajenarlo, no venderlo. O cederlo inclusive, ¿no? Que también es un efecto, ¿no? la enajenación no implica únicamente la venta, ¿no? Sino también la cesión. Ok, y, y de hecho, fíjate que el artículo 8 que nos mencionas de la ley del IVA, que sería nuestro, re, nuestro primer referente en relación con el artículo 1 fracción primera de la propia ley del IVA, al establecer lo que es enajenación y nos dice, prácticamente encuadra la herencia, la ley del IVA como enajenación, porque nos dice que se entiende por enajenación para efectos de esta ley, ojo, de esta ley, de la ley del IVA. Además de lo señalado en el Código Fiscal, ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues en el 14 que ya les mencionábamos hace ratito, ¿no? Eh, el faltante viene en los inventarios de las empresas. En este caso, la presunción admite prueba en contraria. Y su segundo párrafo es el que nos ocupa. No se considerará enajenación. Ah, o sea, primero me dices que es toda transmisión de la propiedad. Ok, tal vez en la herencia sí se transmite alguna propiedad, ¿no? En esa fase de adjudicación que veíamos hace rato. Pero viene ley del IVA y me dice, no lo vas a considerar. Cuando transmitas la propiedad que se realice por causa de muerte. No dice como tal herencia, pero sería la causa de muerte, el mortis causa que les decía hace rato, así como la donación. A la donación le pone un requisito para que no se considere enajenación, y es que la donación se realice, eh, eh, la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible, entonces si va a ser enajenación, si no, no. Sería el requisito que tenemos para efectos de IVA. En ese sentido y de manera general a reserva de algunas cuestiones específicas que como siempre eh, les comentamos en este programa se tendrían que revisar con su asesor, con su contador, con su abogado, con su equipo para determinar eh, los supuestos ya generales. La herencia como tal tampoco es una receta de cocina donde les pudiéramos decir aquí sí, aquí no, no entonces tendremos que ver casos específicos y pues de manera general entendería entonces que Tampoco la herencia estaría considerada como enajenación y al no considerarse enajenación, ¿qué crees? No entra en ninguna de las cuatro fracciones del artículo primero y sería un no objeto de la ley del IVA, ni siquiera exento, pues ni siquiera exento, estaría como un, no, un objeto de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Algún otro uh, comentario que nos quieras compartir, abogada, ya para ir cerrando este este tema de la herencia, como les comentaba al inicio del programa, por aquí saludos también a Blanca Eva, saludos, buenas noches, eh, pues aprovechar, pues ahorita ya estamos a finales del mes, ¿no? Pero yo creo no dejar pasar este, esta oportunidad en algún momento, eh, realizar el testamento, realizar el testamento para que se pueda adjudicar en algún momento o para los familiares sea un poco más fácil este, este tipo de trámites, ¿no? Porque, pues, si no hay testamento, como lo veíamos hace rato, nos contaba la licenciada, pues, se complica, ¿no? Al rato hasta salen por ahí otros que, que ni derecho tenían, ¿no? O, o, pensamos que no tenían derecho y, y, salen por ahí a, a exigir las, las, las uh, propiedades, las cosas, como lo hemos visto, ¿no? En cuestión de famosos, por ahí salen, salen y salen herederos y, todo por no dejar testamento. ¿Alguna conclusión, algún comentario final, licenciada? Sí, claro, este nada más eh, como tema adicional, eh, es importante acercarse con el notario ya una vez que se, se haga el tema de adjudicación, para que pues se protocolice, ¿no? Y a su vez hacerles conocimiento que pues ya el cálculo del impuesto que en su momento llegara a generarse por alguna enajenación propiamente, pues eh, la misma disposición establece que es, que es a cargo del notario, ¿no? Entonces nada más habría que que revisar porque a veces pues los notarios también ahí con, con las personas que se apoyan no siempre este, están del todo empapados también de la situación porque pues conocen de, de otros temas también ¿no? y por último pues igual comentarte que independientemente de que estén exentos en cuanto a ley a, o a leyes federales a tanto de IVA como de ISR y de lo previsto en el código fiscal pues eso no quiere decir que estén exentos también de impuestos estatales ¿no? por ejemplo como el tema del traslado de dominio o los pagos de algunos derechos y algunas otras situaciones que se pudieran llegar a presentar, y que incluso eh, me parece una parte importante que también estamos dejando pasar, es el tema de, de, del RFC, ¿no? la inscripción inclusive que se puede hacer del RFC, o la solicitud del RFC cuando se habla de una sucesión, se puede establecer un RFC para esta ¿Ah, sí? parte, efectivamente, para poder en su momento liquidar ¿no? la, la sucesión propiamente. Ok, perfecto. Y ya por último, por aquí una última, uh, un último comentario que nos da Amanda González con respecto a donación. Dice si tengo una donación y se vende, pago ISR si no se vive en la casa. Bueno, como te entiendo, Amanda, es que a ti te donaron una casa y esta casa tú la vendes pero no la habitas, ¿no? En ese sentido, la exención del artículo 93. Va con respecto a los ingresos por donación, ¿eh? a los ingresos por donación, o sea, el primer momento donde a ti te donaron la casa. En ese sentido viene la extensión, y claro, atendiendo a esos requisitos de ese parentesco que te mencionaba, y si no hay parentesco como tal, de ciertos montos que eh, establece el artículo 93 para efectos de la extensión. Pero si tú la vendes, ahí nos tendríamos que ir al capítulo de enajenación de bienes, ingresos por enajenación de bienes, y se tendría que evaluar, si no la habitas eh, en ese sentido, ver si no se gozó de la exención de eh, enajenación de casa habitación, uh, uh, precisamente hay un requisito ahí de, de, de años de, de, de, de habitarla como tal, y eh, eh, a, a los datos que nos comenta Samana González, yo pensaría que sí grabaría el impuesto sobre la renta por la enajenación ¿eh? de acuerdo al comentario que nos estás mencionando ya que son dos actos jurídicos distintos la donación sería uno y la enajenación posterior sería un segundo acto jurídico que también tiene consecuencias fiscales ok y uh, por último el comercial ya se me andaba pasando ahorita tenemos el programa de rompiendo paradigmas uh, va a estar me parece el doctor salvador leaños salvador leaños eh, ahí con el maestro Antonio Aranda, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador, el maestro Enrique Corona, el maestro eh, Martín Rojas Tamayo. Pues los esperamos a las nueve y pues eh, eh, el agradecimiento aquí a la licenciada eh, Yendi por aceptar la invitación a este programa, Esperemos que haya sido su agrado y pues quedan las puertas abiertas también en algún momento que podamos tratar otro tipo de, de temas legales, contables, fiscales ya que es la intención de este programa de Noches de Census. Te dejo los micrófonos para que te puedas despedir de nuestro auditorio y podamos cerrar nuestro programa. Pues gracias, maestro, nuevamente por la invitación. Y, pues, bueno, si hay oportunidad en otra ocasión, con todo gusto, ¿no? Y aprovecho también el espacio para felicitarte anticipadamente por tu sí. cumpleaños de mañana. Era, era, era, este, era secreto, pero bueno, ya sí, lo, ya, ya lo mencionaste. Ok, pues muchas gracias, eh, ya vamos a la orden, y eh, pues los esperamos el próximo miércoles en este, su programa Noches de Census, eh, ya todos los miércoles, ya regresamos a los miércoles, y pues más tardecita, ya en media hora, vamos a estar eh, con Rompiendo Paradigmas. Pues muchas gracias a todos, y nos estamos saludando el próximo miércoles.